El día de hoy les traigo cuatro métodos para que puedan sacar su iPhone del modo recuperación. El primer método es salir del modo recuperación manualmente. Para eso conectamos el iPhone a un toma corriente o a la computadora mientras tengamos este modo y vamos a presionar los botones físicos del iPhone, el botón de encendido y apagado, al mismo tiempo que presionamos el botón de en este caso volumen arriba lo presionamos por unos segundos hasta que salga del modo recuperación va a aparecer el logo de la manzana de Apple se va a reiniciar obviamente y ya de esta manera salimos del modo recuperación de manera manual una vez que tengamos acceso al iPhone ya vamos a poder acceder a las aplicaciones súper fácil y súper sencillo el segundo método que les quiero mencionar es con tan solo un clic esto lo vamos a hacer mediante nuestro programa llamado TinoShare Reboot el cual estará en la descripción del video cuando tengamos el iPhone conectado ¡Gracias! En este caso en el modo recuperación simplemente le damos clic donde dice salir del modo de recuperación y aquí el programa pues hace lo suyo esperamos a que el dispositivo se reinicie y una vez que se reinicie pues se va a reiniciar pero va a salir del modo de recuperación una vez que el dispositivo se reinicie ya no vamos a tener el logo de la computadora sino que va a iniciar normalmente el dispositivo y lo mejor de todo es que no perdemos la información al tener acceso al dispositivo ya vamos a poder desbloquearlo para verificar que las aplicaciones se encuentran allí ahora vamos con el tercer el tercer método que el tercer método es mediante la reparación estándar de Reyes es muy sencillo, con el teléfono conectado le damos clic al botón que dice empezar para poder iniciar la reparación seleccionamos la reparación estándar ya luego con Tinochet Reboot vamos a descargar el sistema operativo y luego de descargarlo va a iniciar la reparación, esto lo que hace es que evidentemente nos saca del modo recuperación pero eh, no vamos a perder la información porque es una reparación estándar, repara el sistema operativo repara el problema, entonces ya sería cuestión de que bueno el programa termine este proceso, esta reparación y cuando tengamos acceso al dispositivo verificar de que pues todo está correcto, incluso las mismas aplicaciones simplemente desbloqueamos el iPhone y ahí vamos a tener las aplicaciones ahora, tenemos también otro método que es mediante la reparación profunda para eso con el dispositivo conectado le damos clic en empezar pero seleccionamos la reparación avanzada en Tinoiser también descargamos el sistema operativo en caso de no tenerlo. Y luego de haberlo descargado, el programa se va a encargar de reparar el sistema operativo. Nos va a sacar del modo recuperación. Ya no va a aparecer el logo de la computadora porque está reparando el sistema operativo mientras lo actualiza. Pero lo que sí es cierto es que nos va a borrar toda la información. De igual manera, si nosotros tenemos una copia de seguridad, la podemos restaurar posteriormente. Pero es opcional. Una vez de que el dispositivo se reinicie, vuelvo y les repito. Vamos a perder la información, y cuando tengamos acceso sería cuestión de configurar todo: idioma, región, red wifi. Pues configurar un código de seguridad si lo deseamos. Restaurar una copia de seguridad si lo deseamos, eh, colocar un Apple ID, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues nada, espero que les haya gustado. Eh, recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo. Soy Carlos Vallejo del canal de Tino Spanish. Muchas gracias y hasta pronto.